Estaba leyendo eh, una, unos textos que hay en internet sobre el trabajo que ustedes hacen y, y estaba viendo esa parte de, pues de, de esa historia, ¿no? De cómo los niños este, sufren esas dificultades o las mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, este, pues me parece bastante eh, interesante el trabajo que ustedes hacen. Eh, ¿Qué te parece si nos platicas un poco más de la organización? Eh, tengo entendido que se llama Cielo. Y entonces si nos puedes contar eh, qué es esta organización, qué hace y pues, cuánto tiempo llevan trabajando y toda la historia de, de su organización. Bueno, um, Cielo es nueva, de hecho es uh, muy reciente. Empezamos con el concepto de Cielo hace cinco años, um, uh, pero recientemente decidimos hacerla una organización sin fines de lucro y el año pasado pues agarró su estatus legal de ser una, una ONG um, y a través de una organización que se llama LANE es quien maneja todos nuestros libros y cuentas y la idea de Cielo era poder seguir haciendo ese trabajo porque en el trabajo del Frente, la mayor todo es voluntario de hecho nosotros en el Frente somos voluntarios y queríamos estructurar este proyecto de interpretación específicamente porque cada día se requieren más intérpretes en todo el país. Antes pedían mixteco, triqui, zapoteco, ahorita desde Amusgo, Raramuri, de todas las um, uh, uh, eh, de todos los otros idiomas indígenas que de, de chiapas de guerrero entonces ya se veía la necesidad de estructurar este proyecto de darle como una infraestructura para poder uh, servir a todas las necesidades que había obviamente que no vamos a servir a todas verdad pero es una de ahí na, uh, nosotros nacemos del frente nosotros uh, el cielo es una ONG que nace del frente todos nosotros que estamos en cielo somos parte del frente y um, y la idea del, de la organización es poder apoyar a los paisanos aquí. Es básicamente y en nuestro eh, eh, tenemos en noviembre nos dieron nuestro estatus legal y desde ahí empezamos a recaudar fondos hasta ahorita llevamos uh, apoyando a mil ocho familias indígenas, serranas, guatemaltecas y de los valles centrales um, con un cheque de 400 dólares, que es absolutamente nada a la necesidad que hay. Pero, pero ellos siempre nos dicen, no, pues nos sirve por lo menos para comer, para uh, comprar cosas básicas por unos días. ¿no? Entonces creo que porque hay una gran desventaja con nuestras comunidades. Hay todos estos recursos para las grandes organizaciones promigrantes, pero nuestras comunidades no son incluidas en, en, en, en ese paquete. ¿no? Entonces se vio la necesidad de crear nuestra propia ONG aquí en la ciudad de Los Ángeles para poder apoyar a los paisanos en los más que se puedan. No vamos a poder apoyar a todos porque somos muchísimos.